Saluda a la fruto familia, tú, haz tú mi saludo. Hola, fruto a mi canal, y si no me conoces, yo soy Neo. Ya os hablaré de él más adelante. Bueno, hola, Fruit Family. Bienvenidos a mi canal. Y si no me conoces, aquí tienes mi Instagram. Durita, estás tapando mi Instagram. Esto no puede ser. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Este saludo lo voy a dejar ya para próximamente, puesto que quiero sentarme ya y empezar a hablar y enrollarme lo menos posible. Bien, sí, llevo muchísimo tiempo desaparecida por aquí, es decir, que voy. A mi Vale, yo os voy a contar un poquito Puesto que considero que es necesario Que cuando te dedicas a este mundillo Y estás desaparecido durante un tiempo Volver como si nada Es un poco marear a la gente que te sigue Que ellos mismos son los que te han hecho llegar hasta donde estás Y son los mismos que después cuando desapareces Lo pasan mal Yo os voy a dar la explicación del por qué he estado tan out estos meses Ahora mismo estoy genial, estoy muy feliz Estoy en mi nueva casa Con mi novio, con mis dos perritos Soy feliz y necesito volver ya a YouTube Pero obviamente quería daros una explicación Gracias. Voy a tocar ciertos temas y quiero aclarar una pequeña cosa Lo que yo hable en este vídeo Va a ser lo único que vais a saber sobre los temas que yo voy a tocar Es decir, si yo por ejemplo me pongo a hacer un directo en Instagram Y me sacáis algún tema de los que voy a tocar ahora mismo Os diré, en el vídeo de YouTube lo tenéis todo Así que bueno, empiezo Hay varios temillas pequeñitos por los que he estado un poquito desaparecida Muchos sabréis, los que me sigáis, los que no Me mudé a Barcelona con Joel, en noviembre del 2019 Y realmente considerábamos que era un pedazo de oportunidad Bueno, ahora voy a tocar un poquito este temita Los que me conozcáis de hace tiempo o los que me sigáis me contenido muy pocas veces me habréis visto con influencers que yo el contenido siempre ha sido como muy propio muy mío, en plan solamente es algo yo, sí que es cierto que obviamente mis vídeos en la mayoría sale yo él pero vamos no más allá de ahí, pero obviamente eso era porque yo era de Elche y no tenía la oportunidad de juntarme con gente a no ser que fuesen viajes y tal, entonces cuando nos dijeron de irnos a Barcelona a vivir, porque nos lo ofreció una marca dijimos que sí sin pensarlo, Él y yo también queríamos irnos a vivir juntos, nos íbamos con dos personas más y realmente lo veíamos una oportunidad tanto de vida como de trabajo de todo, entonces nada, nos mudamos, y pues para mi sorpresa no todo es como yo me imaginaba, allí cuando llegué dije wow, conozco mucha gente de Barcelona a la que pienso que conozco, con la que puedo crear contenido pero claro, llegué allí y me di cuenta de que no este mundo pues yo pensaba que era perfecto en plan, todo el mundo se llevaba bien, en plan yo lo veía igual que lo veías vosotros, no es para nada lo que veis, te vas enterando de que este con este ha hecho esto, pero de repente se llevan con no sé quién, que les ha hecho tal unos rollos tío que hay yo pues digo... Con lo feliz que estoy yo haciendo contenido sola o lo voy a seguir haciendo sola Me da igual estar en Barcelona que en Cancún Sinceramente a mí me da igual el número de seguidores que tengas Que no voy a hacer el contenido solo por crecer de seguidores Por crear contenido, no Necesito que haya una amistad de por medio, un feeling, algo, ¿sabes? Pero es que, tío, en este mundo, la gente, te lo juro, está zumbada. Obviamente no englobo a todos, ¿eh? Porque yo, sabéis que para mí, mis mejores amigas de este mundillo son Victoria y Lidia os quiero, os sea, para mí son las mejores las más reales y las más buenas tío, pero bueno, eso por un lado, ¿vale? Te tema de las redes sociales, no iba a cambiar nada en mí simplemente tenía que seguir siendo yo seguir haciendo el mismo contenido que hacía y punto la diferencia era que estando en Barcelona podía haber hecho contenido con gente pero no fue el caso, ahora vemos al, al kit de la cuestión, yo lo he dicho varias veces por Instagram y tal, y es mi paso por Barcelona considero que de todas las experiencias se aprende un montón, te hacen madurar, te hacen crecer como persona, y yo sinceramente pienso que he madurado y he crecido muchísimo como persona después de la experiencia que he en Barcelona. No hablo de Barcelona, ciudad rollo de, Boa, por vivir allí, no. Hablo de mi casa, de allí. A mí Barcelona me encanta. Y bueno, el problema ya os digo, no es la ciudad sino la convivencia que tuve allí. No quiero hacer hincapié, no quiero nombrar a la gente no quiero meter de nadie, no quiero crear una polémica porque yo no soy así, yo simplemente estoy aquí para daros una explicación, realmente todo empezó a ir mal eh, a partir de navidad yo me acuerdo que en navidad ya estábamos quemadísimos bueno, muchas peleas, muchas movidas muchos piques, muchos choques, pues te hacen consumirte cada vez más y aunque hagas lo posible por estar bien, es imposible cuando unas personas no están destinadas a poder convivir, a poder llevarse bien, no están destinadas o sea, no hay que obligarse nunca a nada si yo y tú no somos compatibles, pues ya está cada uno por su lado y punto, entonces actitudes personalidades personas cosas que yo sinceramente no tolero ni pienso tolerar en mi vida cuando una persona te empieza a arrestar cuando ya la vibra de la casa es mala cuando ya todo en plan dices que Pones algo aquí Llegó un punto en el que yo pues no me valoraba una puta Entonces por una parte el tema de la limpieza era algo que me afectaba bastante Después el tema de la convivencia pues otro rollo totalmente diferente Es que es muy difícil de explicar sin decirlo todo tal cual Es muy difícil, os lo juro que es muy difícil Me encantaría poder decir Mira es esto, esto y esto Pero es que no se puede chicos Simplemente me convertí en una persona que odiaba Por culpa de quejarme de cosas en la casa Empecé a ver cosas que hacía la gente mal Cuando yo antes era una persona Y ahora ya estoy ya en ese mood también Recuperándome una persona que le da igual lo que la gente hiciese, en plan, si, si te quieres joder, de tú. Yo vi eso y decía, pues mira, pues ya está, paso. En plan, me da igual. Me convertí en una persona que se quejaba por todo, repelente y muy, muy mala. No, no me gustaba nada, de hecho aquí tenéis la prueba, esta fecha este tweet, ahí fue cuando yo dejé ya de hacer vídeos, yo no estaba en mi salsa, yo no estaba feliz yo no estaba como para ponerme delante de la cama y decir hola, Fruit family, bueno, aquí estamos un día más sí que es cierto que hice algunos vídeos por ahí salteados, pero no con la constancia que yo tenía ni con el ánimo que yo tenía, también es cierto que en las demás redes sociales he estado activa, en tiktok estuve activa en instagram estuve haciendo fotos así muy artísticas que me gustaban un montón, estaba súper inspirada pero no tenía esas ganas de decir voy a sacar una sonrisa, entonces llega un punto en el que dices, mira, lo siento yo aquí ya no puedo, muchos problemas relacionados con Luna, muchas cosas, tío que yo a mí todavía no me entran en la cabeza día de hoy y como que ese tipo de personas yo fuera, en plan, lejos la única solución que yo veía era Irme. De hecho, creo que alguna vez lo he dicho o no, no lo sé Pero nosotros pagamos 10 meses de golpe Nuestro contrato se acababa en septiembre Y nos fuimos en junio A pesar de que habíamos pagado los meses de golpe Y no nos iban a devolver el dinero de los dos meses restantes Que nos quedaban por vivir Decidimos irnos igualmente En el momento que levantaron el estado de alarma nos fuimos. Obviamente me dolió muchísimo separarme de gente con la que me llevaba muy bien allí, pero era lo mejor. Y dijimos, mira, vámonos a Alicante, estaremos también cerca de la familia y todo. En un día lo teníamos todo. Y yo lo estoy diciendo de una forma en la que no se note mucho. Pero era muy grave, chicos. Es que era muy fuerte. Así que bueno, nos mudamos por fin, Joel y yo solos con Luna. ¿Qué pasa? Que entonces empezaba la mudanza. Mudanza de una ciudad a otra. No me permitía grabar vídeos porque era todo el rato... O sea, esta casa estaba sin amueblar. Bueno, estaba semi-amueblada. Pero obviamente nosotros teníamos todo de Barcelona. Yo todavía tengo mi habitación de trabajo sin hacer, por eso ahora mismo estoy en el comedor. También otra pequeña cosita que influía era el que mmm, yo quería tener la casa lista y entonces ya empezar a hacer vídeos y tal, que creo que es lo más importante porque es lo que influye mucho en mi trabajo. Entonces, nada, me estoy haciendo una habitación muy chuli que estoy grabando todo para que, no sé, quiero hacer un room tour de mi estudio. Creo que os va a gustar muchísimo ese vídeo. Está soñando. Bueno, que creo que os va a gustar mucho ese vídeo y que por fin voy a tener mi habitación. Realmente, ya os digo, el problema principal ha sido Barcelona. Yo estuve muy, muy, muy, muy mal. Mi madre fue la que se tragó todas mis lágrimas, Chaudios llorando, mis ataques de ansiedad. Yo lloraba todos, todos, todos los días. Así que ya os digo, nos mudamos. El proceso de la mudanza, pues es un tiempo que no tienes para grabar porque en la adaptación, todo. Y entonces, cuando. En agosto, la Luna le dio un ataque y empezó a convulsionar Eso también lo sabéis mucho Pensaba que se estaba muriendo Realmente, lo pasé muy muy muy mal Fue una imagen que se me quedó grabada en la cabeza el, Ella en el suelo con los ojos blancos Con la boca rígida El cuerpo rígido convulsionando Yo no sabía lo que pasaba Bueno, yo me asusté muchísimo Empecé a llamar a, a, a todo el mundo Eso también, eh, a raíz de eso También pienso que crecí mucho como persona y maduré Puesto que es algo, o sea, vi la muerte de Luna eh, por mis ojos Entonces, bueno le siguieron dando ataques, empezamos con las pruebas Por suerte no es ningún tumor, nada del corazón, es simplemente epilepsia canina Yo no sabía que existía, por eso también me asusté mucho eh, Empezamos con las pruebas y tal, y claro, también era un estado de ánimo que no me permitía ponerme feliz Porque yo estaba mmm, sin saber qué le estaba pasando a Lunita Yo me moría de pensar que le estaría pasando algo por dentro y no nos iba a dar tiempo a, a terminar las pruebas o algo Pero bueno, por suerte ya está medicada, tiene una medicación de por vida Es una pastilla diaria, media cada 12 horas y, y bueno, pues eh, no le ha dado ningún ataque desde que está medicada Solamente le dieron cuatro, ¿vale? Eh, cuatro ataques así de convulsionar y tal Pero ya a partir del cuarto ya empezamos a medicarla Y ya está bien, está tranquilita Y con un nuevo miembro de la familia que es Neo Ya lo presentaré, el siguiente vídeo presentando a Neo Y contando su historia y tal, pues por si os interesa Y lo queréis ver así bien Y bueno, también pues eso es lo del carnet que nos estamos sacando A lo mejor si fallo algún fin de semana Porque mi intención ya es volver a YouTube fuerte Pero obviamente quiero avisar de antemano Que si a lo mejor fallo algún domingo por favor, no os tiréis encima mía Yo siempre os intentaré dar explicaciones Porque considero que son necesarias Y bueno, esto lo digo porque cuando estaba en Barcelona muy mal Recibía muchísimos mensajes de Es que seguro que estás tirada en su sopa sin hacer nada Es que no sé qué, es que ya no eres responsable, es que tal Y es como... De hecho, tengo en notas del móvil una nota súper larga Es decir, un guión entero de un vídeo que pensaba hacer en ese momento pero no era lo adecuado en ese momento A partir de ahora, vídeos todos los domingos Estoy muy motivada, con muchísimos vídeos en mente para hacer Muchísimos A mí me encantaría también empezar en Twitch cuando ya esté más organizada Cuando ya con YouTube esté ya estable. Yo, por lo demás, ya me he desahogado. Ya os digo, cuando estamos muy desconectados, hace falta dar esa pequeña explicación porque... Que no vas a volver como si nada. Así que, con mucho gusto, nos vemos la semana que viene. Qué ganas de decir esto. Espero que lo hayáis entendido todo un poquito mejor. Y nada, no os preocupéis por mí. Yo ahora estoy súper bien, estoy súper feliz viviendo con Joel, con mis dos perritos. O sea, es que era algo que yo cuando entré a Barcelona a vivir, yo no sabía que esto iba a pasar. Es lo mejor que me ha pasado. En una casa súper chula. Eh... Todo, o sea, la vida de ahora me encanta y encima ahora que voy a volver a YouTube me gusta muchísimo más porque ya es... Vuelve Lara, vuelve Lara, de hecho, este collar hacía tiempo que no lo tenía y me lo he vuelto a poner porque me da muchísimas fuerzas. Sabéis que desde el primer vídeo de mi canal lo llevo puesto, también no sé si os habéis fijado me he cambiado la foto de perfil, me he cambiado el banner, he creado listas de reproducción para que os lo paséis guay, si queréis ver vídeos con Joel, todo lo tenéis en una carpeta todos, tanto los vídeos de su canal como el mío si queréis ver vídeos con mi madre, todo en una carpeta Y se pues echado un ojo a mi canal, tío, lo he cambiado y no sé, quiero empezar bien, vale nada, no sabéis el peso que me he quitado de encima no me enrollo más, pensaba hacer un vídeo de 5 minutos pero creo que no he podido llegar a editar 5 minutos nada más, yo ya me he desahogado si queréis saber lo que pasaba, pues aquí lo tenéis punto y final y empezamos con los vídeos buenos, divertidos y chulos. Así que os quiero muchísimo. Vuelve Lara Fructuoso y nos vemos el domingo que viene. ¡Muah!